Thank <laughs> you. Darme a reconquistar el poder. Lo que tú ordenes, oh señora. No descansaré hasta que no lo tenga. El poder, el poder total es mi destino. El nombre, rápido, de ese estúpido truán que frustra mis propósitos. Laszlo. ¿Y qué tiene él que yo quiera? El brazalete. Sí, la piedra imán que me llevará hasta él. El... ¡Escarabajo! El exacto, el escarabajo. Los necesito para completar el círculo mágico del poder total. Bram, tenemos que encontrar a Laszlo en algún lugar del tiempo delta y alejar al escarabajo de él hasta que muera. Entonces, será mío. Laszlo Laszlo, ¿estás por aquí? Laszlo Ay, ya estás aquí muchacho Espléndido, espléndido Así que has llegado a salvo. ¿Dónde estamos? Debajo ¿Debajo de dónde? No bueno, empieces a hacer un montón de preguntas inútiles Lo no soporto a la gente que se pasa todo el rato preguntando ¿Qué estás haciendo? Lo ves, otra vez insistes Laslo, me pediste que te ayudase, tú me metiste en estoy esto Estoy tratando de sacarte de aquí intento que los dos salgamos de ello podrías demostrarte un poco de gratitud ¿De gratitud? Bueno, no espero que te humilles, pero un pequeño agradecimiento por los esfuerzos que estoy realizando por ti Laslo, me estoy volviendo verde, eso es culpa tuya Verdad, te estás volviendo verde Pero no te preocupes Falta mucho hasta que cambies totalmente de color ¿Y entonces qué ocurrirá? ¿Eh? ¿Cuando me vuelva a verde del todo? Yo no me inquietaría por eso Pero yo sí que me preocupo Me estoy preocupando ¿Qué ocurrirá? Nada particularmente serio, ¿sabes? Simplemente... Morirás Eso su estado. Tú estás igual Mírate la mano ¿Eh? ¿Buscamos un médico? Sí, deberíamos buscarlo ¡Qué tontería! Yo soy médico ¿Cómo? El doctor Jacky No me la conoces Laszlo, estamos aquí para buscar el escarabajo Exactamente, John Phil Phil, pero no tiene sentido que andemos buscando sin orden ni concierto en cada rinconcito De esa forma nunca lo encontraremos Pues, con Inteligencia, mi querido muchacho Utilizando mis poderes superiores. En ese caso no lo encontraremos No subestimes al doctor Jekyll Lo único que tengo que hacer, muchacho Es beber esta pócima y convertirme en el señor ¿Ahí? ¿Por qué gritas de ese modo? Es un personaje de un libro Tenía la cara peluda y era malvado. Muchacho insufrible, te he dicho que este es el tiempo delta. Aquí las cosas son muy distintas. Ya lo he notado. Discúlpame. de todos modos la belleza de este plan es que Hyde dirige un garito de empeños. ¿Qué es un garito de empeños? Pero es que no te enseñan nada útil en la escuela en estos tiempos. Un garito de empeños es un lugar en el que los ladrones y los rateros Venden a bajo precio las cosas que no van Ya lo entiendo ¿Y tú crees que se presentarán con el escarabajo? Bueno, ese es el plan Estoy seguro de que se encuentra muy cerca He recibido del brazalete un campanileo claro Y eso sin duda es una señal oh, Caramba, nos estamos quedando sin ojo de la cartija ¿Ojo de qué? De la ratija bueno, pero con esto habrá no bastante. Es uno de los ingredientes más esenciales en las pócimas más poderosas. Más esencial que la sangre de Murciélago o la raíz de Mandragora, por ejemplo. Mira esto. Bueno, vamos allá. Laszlo, realmente es necesario eso. No basta con que finjas ser el señor Hyde. No, claro que no. Hay que hacerlo bien. Vaya, vaya, vaya. No esperas, es que a lo mejor Velor siga uno de estos pasos. Y si yo veo esto, no me reconocerá, ¿verdad? No puedo esperar. Por los labios, por las encías Cuidado con el estómago, allá va Puedo sentir como baja No, no, las ¿te encuentras bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí, ¿quieres hacer flamas de moverte? A ver si puedes conseguirme más lagartijas un frasco son escurridas y si no, ¿valdrían renacuajos? tú sabrás lo que hacen estoy, estoy absolutamente horrible he debido preparar es no ha sido fuerte! Pues ¡Estúpido y tonto! ¿Crees que esos pelos de jengibre me iban a engañar? ¡Por favor, Velor! ¡Déjame salir! ¡Nunca! ¡Por favor, Velor! aquí dentro hace frío! ¡Por favor! ¿Cómo puedes tratar así a un hermano brujo? ¿Qué ¡Idiota quejumbroso! ¿Cómo te llamas brujo? Tú no eres más que un despreciable mago de tercera. ¿Mago yo? ¿Mago de tercera? ¿Lo has conseguido, Velor? ¡Mira, mira, mira esto! ¡Scarabeum Multum, Regulabus, plumas! Simplón, ahora que estás fuera de tu elemento, ¿puedo tratar contigo? ¡Desaparece, necio! Dispersate en los cuatro vientos. Todavía no puedo cogerlo, ¿por qué? Me he pasado el hechizo. Esta vez casi acaba conmigo. No me di cuenta de mi propia fuerza. aléjate de mí eh, no seas estúpido no me reconoces soy tu viejo amigo Laszlo tú no eres Laszlo él es solo un feo corriente tú eres horrible no, es mi disfraz muchacho estúpido ya te dije que iba a cambiar pero no, que ibas a convertirte en eso sí, bueno he preparado una mezcla demasiado fuerte pero no, te preocupes irán perdiendo efecto déjalo en mi cuenta ¿y cómo sé yo que no es un truco de velo? aparecer así, de la nada de acuerdo, de acuerdo si no me crees mira el brazalete ¿eh? ¿qué brazalete? Pues este brazalete... Oh, calma. Se me ha debido caer mientras huía de Belor. La llave para encontrar el escarbajo y lo has perdido. Piel, hueso, cuero, barba... Únete a mí, mi viejo familiar. <risa> ¡Ah, sí! Esto me gusta muy bonito. Un lugar muy agradable, señora... ¿Es de alguien conocido? Deja eso en paz ¿Dónde estamos? Un lugar de nigromancia, Me parece a mí, ¿no? El laboratorio del doctor Jekyll Pero él no volverá a necesitarlo Hoy yo no me llamo Fanny Hall sí. Espera y verás Primero, coge el brazalete Ah, sí Y ahora escucha atentamente Me sienta bastante bien He dicho que escuche Señora, soy todo oídos Ve a todos los bares y tuburios de la ciudad Y di a todo el mundo que en la casa de Hyde va a haber una fiesta Me encantan las fiestas Diles que el señor Hyde ha partido en viaje de negocios Y que en su ausencia la señora Hyde pagará precios dobles Por todos los discos, las joyas, las piezas de oro y plata Los relojes y las telas de seda ¿Has entendido? Precios dobles y puedes pagarlo El rastro no importa, necesito tener el escarabajo Oh, desde luego, el círculo mágico Has acabado con las ¿verdad? Completa y totalmente. Sus átomos están esparcidos a los cuatro vientos. Ahora no hay nadie que se interponga en mi camino. Mira. ¡Deprisa! Diles a todos que habrá comida y bebida en abundancia. Tengo impaciencia por poseer el escarabajo. Sí, señora <tose> vamos a recuperar tu brazalete? Veloz no puede cogerlo. Supongo que ese malvado esbirro que la acompaña lo tendrá. Bravo. Sí, pero él no es ningún problema. Déjame aquí. Tendremos que encontrarle. Esto es una madriquera de conejo. Deja de chibotear. Escóndete. No, ahí abajo. Venga. Levántate, llorona. De pie. Vamos, corre. No, es verdad. Deprisa, deprisa, Siéntate ahí. Deben de de la banda de High. ¿A ¿Dónde llevarán a esa chica? Solo en un modo de averiguarlo. Me fabrica. Deja de llorar. Siéntate, muchacha. Siéntate. <ríe> Esta comida es digna del mismo rey Gilly, señora Kai. ¿Está mal para mantenerte las muertas de mí? Nunca había probado una cosa tan suculenta. Es una receta suya, estoy segura, ¿eh, señora Kai? Naturalmente. Es una maravillosa cocinera, tu señora, eso lo reconozco. Aquí no se desperdicia nada, ¿eh? nada en absoluto. Pero este es un extraño lugar, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué hay en este frasco? Cosas de vinagre. Pinillos. No, cosas en milagre Un poco de esto, un poco de aquello La señora Hyde practica la magia negra No, venga Es cierto, y es muy buena en ella La he visto transformar un ratón muerto en un pastel de carne Igual que este Aquí, Bram, ven y trae el brazalete Nada, nada señora Y tampoco es plata, plata de Sheffield No te dará ni seis peniques. ¡Vamos, cállate! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Es como una hermosa pintura, ¿verdad? ¡Levántate! La señora Hyde quiere mirarte. ¿O, ¿O si Sí. Bram tiene el brazalete! Me refiero a la chica. Tengo que ayudarla. ¿Cómo te llamas, jovencita? Adelaida Lewis. Por favor señora, quiero marcharme a casa No volverás de una fiesta mi pequeña belleza No, si mañana cuelgan a Jack Carter Nunca colgarán a Jack Carter Es que Luciano ha burlado a la justicia durante 10 años Y volverá a burlarle si yo puedo hacer algo Verá, señora Hyde. esta pequeña damisela es la hija del Lord Mayor He mandado un mensaje diciendo que si matan a Jack la chica morirá Estúpido de cabeza hueca, ahora media ciudad deberá andar buscándola Y tú la has traído aquí Mire señora Hyde, yo soy... ¿Y ¿Qué tiene que ver ya contigo? Él no es amigo tuyo el astuto zorro me engañó, señora Hyde Tiene bienes que son míos por derecho ¿Qué bienes? Plata, un gran saco de plata Jack y yo dimos un gran golpe cerca de Chipside Y los criados nos delataron Jack se escapó con el botín y me dejó solo Plata, ¿eh? ¿Sabe él dónde está? La habrá escondido en alguna parte, señora Hyde Quizá debiéramos mantener prisionera a la chica Hasta que hayamos tenido una charla con Jack Sí ¿Le dejarán libre? Eh, no, oficialmente, pero hay muchos rufianes A los que han dejado en libertad por un buen precio y supongo que esta mocosa valdrá para el Lord Mayor tanto como una bolsa de oro. Espera, tengo idea. ¿A dónde vas? Tú túmbate, tenemos que ayudarla a escapar. Ah. Vamos muchachos, probemos por aquí. Escucha, ¿qué es eso? Son los horizontes, vienen por nosotros. ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, por la vamos! ¡Vamos, y la chica! Yo me ocuparé de ella, rápido, en cuanto a ¿sí? ti. ¿Qué pasa, pequeña barraza? ¿Quieres pegarme, eh? Necesitarán muy buena vista para verte ahora, muchacha. Espérame, ¡Es ahora, hombrecilla, caramba, tan feo soy. ¿Quién está ahí? ¿Eh? Ah. ¡Bram! ¡Bram! ¡Vuelve! Por aquí no hay ningún policía. Phil, Phil, Phil. ¡Bram! ¿Dónde estabas? Estaba recuperando mi propiedad sustraída esta tiene que surtir efectos <ríe> ¡Brand! ¡Brand! ¿Dónde estás? Ay, ay. ¡Oh, levántate! Oh, ¡Oh, ¡Señora! ¡Eres tú! ¡Vámonos ahora mismo! ¡De aquí te lo ruego! ¡Acabo de ver la aparición más horrorosa! ¿Qué puedes saber de qué estás hablando? ¡Una cara horrible! ¡Un monstruo de depravación, señora! ¿Dónde está el brazalete? ¿El brazalete? ¡Oh, oh! ¡Esa criatura ha debido a cogerla! ¡Tenía unos dientes horribles y los pelos de jengibre. ¡Idiota! ¡Ese era el aslo! Yo creía que había acabado con él. ¿Cómo se ha vuelto a escapar? No era Laszlo! Yo conozco a Laszlo! Ah, este era un verdadero monstruo, señora, con el aspecto más mal, tan mal que... ¡Te digo que era Laszlo! Y ahora le has dejado que recupere el brazalete, estúpido cobarde. Pero yo lo recuperaré. Que la gente lo busque y cuando haya cumplido con mi misión, lo que quede no servirá ni para alimentar un gato. ¡Vamos, estúpido! Ah, recibo un zumbido constante del brazalete Este escarabajo está cerca Echemos un vistazo Olvídate del escarabajo un momento ¿Qué hay de la chica? ¿Qué chica? Esta chica Su nombre es Adelaida Un poco pequeña para su edad, ¿no? Normalmente no es así Es algo que le ha hecho velo No lo viste ¡Ah, el viejo truco de la miniaturización! Ah, ¡Hola, pequeña! ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás? No, no, este no es momento para bromas Tienes que ayudarte ¿Qué? Bueno, rompe el chico, el mago eres tú Espera, esas cuestiones son muy avanzadas No acabé mis estudios en la escuela, tenía que ayudar a mi, mi hijo tienes que intentarlo, no puedes dejarla así Probablemente perderá su efecto dentro de dos semanas ¿Dos semanas? Mira, con ese tamaño se la puede comer una araña o cualquier cosa Muy bien, déjame la mí, déjamela a mí pues para dejarse de llorar, no puedo concentrarme ¡Cállate! Es que si sigue portándose así, podría desaparecer del todo Adelaida, deja de llorar, Laslo está tratando de ayudar Sí, eso está mejor Bien. ¡Grimpush, Gampus! ¡Astrakhan! ¡Barragan! Caramba, pues con las verrugas tuve mucho éxito, ¿sabes? Vuelve a intentarlo. ¿Por qué? ¿Tienes verrugas? No, claro que no. Muy bien. Mira, te diré una cosa. Romper los hechizos no es muy fácil. Así que lo que voy a tratar de hacer es producir un hechizo inverso, Lo que sea. Muy bien, muy bien. Oh, roñes, mi remojures sol stay, solo amor Amorate armo, ¡Eda las lafa y gana el relevant. Eton somagoro. Oye, ¿cómo se dice favor al revés? En roba. ¡Roba! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Yo, el maestro de los vagos. ¿Has visto eso? Deja de alabarte y ayúdame a bajar. Ah, sí. Vamos, no, no pasa nada, nena. Muy bien. Ahora quítate esto, ¿eh? Así. Ah, ya estás mejor, ¿eh? ¿Te encuentras bien? Sí, creo que sí. No, no te asustes de él. ¿eh? Esa cara es prestada. ¿Por qué se lo prestaron? Bueno, es que él es mago, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Soy el mejor, soy el mago maestro. Pero puedes llamarme señor o alteza si lo prefieres. Le estoy muy agradecida. Era horrible ser pequeña. ¿Qué clase de mago es usted? No se nota, soy de la mejor clase. Puedes preguntarle a mi joven ayudante. No podrías hacernos desaparecer ahora mismo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Vaya, vaya! ¡Mirad ahí! ¿Este tío es más feo que yo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mírate! No quiero herir tus sentimientos, pero tienes la cara más fea que he visto en toda mi vida. ¿Qué? ¡Mira quién habla! Mi cara tiene una cierta grandeza majestuosa. La tuya, me veo obligado a decirlo, estaría muy bien de gárgola en una catedral. lo basta ya. Muy bien, amigo, voy a comerte con cebolla. Ya, ¡Déjalo hasta que llegue mi ama! No tiene prisa por lo que veo. Deberías darte por vencido, Laszlo. Tus insignificantes poderes no son rivales de los de ella. ¿Insignificantes? ¿Llamas insignificantes a mis poderes? ¡Ahora te voy a enseñar! <risa> paloma. Es una paloma, pero si quieres también puedo sacar una gallina. ¡A volar, pajarito! Es un brujo, Tom. Nah, he visto hacer esos trucos en la feria. Eh. Así que conoces a este insolente canalla, ¿eh? Es un saltimbanqui barato, enemigo jurado de mi ama. ¿Le has llamado saltimbanqui cabeza de asno? ¿Les encantan esas parejas medievales? <risa> ¿Y quién es el moro que está con él? ¿Le has llamado? ¿Le un tu... momento la siento. Muchachos, no esperaremos a la señora Hyde. Vamos a colgar estos inútiles y que sus tripas se aireen y reciban la luz. ¡Apártate! ¿No quieres que te convierta en un horrible sapo? No hagáis caso, prendedle, amigos míos. ¡Muy bien! Pues ya que me forzáis, escarabé un multipiso arma. arma. Repetido, bien. Estupendo, Laszlo. Sigue así pronto habrá cientos de ellos. Ese es el plan, escapar mientras están confundidos. ¡De vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevan de a ellos! ¡Mira aquí! ¡Y aquí! ¡No hay medio de atravesar! ¿Qué ha pasado ahora? ¡Oh, señora! ¡Es Laszlo! ¡Nos ha atrapado! ¿Laszlo? ¿Es que cree que puede anularme? ¡Ah! No te quedes ahí parado, Tom Pareces un bacalao encallado Es la magia negra, Tom La señora High la ha estado estudiando ¿Dónde está la chica que estaba contigo? Escapó, señora High, con los otros dos Por detrás de ese muro que no podíamos ver ¡Seguid adelante! Encontrarles. No. ¡Quiero que la estudiéis a esos cobardes entrometidos! ¡Adelante! ¡Qué extraño! Sigo recibiendo un fuerte zumbido del brazalete. Lo he sentido todo el tiempo ¿Qué radio de acción tiene? Es variable. ¿Qué sitio tan raro? ¿Qué es? Solían ser los baños romanos, llenos de centuriones que chapoteaban. Recuerdo haber venido yo mismo una vez. ¿Para qué? Para bañarme naturalmente un denario y había que traer la toalla. Ay, mira esto. Es bastante viejo por su aspecto. Sí, es viejo. Es aceite, lo usaban los romanos. ¿Aceite para el baño? ¿No tenían jabón? Oh, no, no, no. Usaban el jabón para sus ropas y se untaban el aceite por todo el cuerpo. Por eso el emperador se llamaba Cayo Julio Grasa. Oh, no, no, no. Pésar. No en el tiempo, de esta. Eh, mira, mira qué espejo tan bonito. Es un espejo para aceitarse. Escucha. Es bello con esa gente. Deprisa, a la galería de ventilación. Corre, Adelaida. Cuantil. Sigue, Sí, sí. Ah, ah, no. Aquí, ese es el final del túnel, señora Hyde Esos malditos bribones nos han engañado Han retrocedido, estoy segura Volve tras ellos, deprisa ah. Necesito a esa muchacha, viva o muerta No, vosotros dos, quedaos conmigo Bram, coge a los demás y registra la cueva Vamos. Aquí hay unas cuantas ratoneras en las que podría esconderse hacen. Es cierto, la rapaza es pequeña como para estar en cualquier parte ah. ¿Qué es ese olor? Bueno, a mí no me mires. Es cerveza. Y noto que entre estos ladrillos corre una corriente de aire. Adelaida, ¿tienes mi navaja? ¿Qué vas a hacer? Si ¿Sí puede hacer un agujero como para que Adelaida pase por... La... Ah, claro. Silencio. Tienes razón, Philip. Es la bodega de una casa. Será mejor que te quites ese chal. se están acercando yo les detendré atrás, ¡Ah! ¡Ah, ya, atrás Si queréis ser algo en vuestras vidas no os acerquéis al poderoso Laszlo ¡El poderoso Laszlo! ¡Ah! Esto es algo nuevo ¿Quieres probar otra vez mis poderes, Velor? Tus poderes, Laszlo ¡Ay! Nos vamos a la policía en cuanto pueda. Sí, muy bien. Y aún Sí, nunca lo olvidaré. Rápido, tengo que ayudar a las dos. ¡Adiós! No, no, no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Coge el ¡Adiós! Ah. El escarabajo está aquí Vamos, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? El chal de Adelaida ¡Dámelo! ¡Jolín! ¡Oh, ¡El escarabajo! Por eso fumaba todo el tiempo que estuvimos con Adelaida ¡Yo te niego, el escarabajo! Oh, no Oh, sí, Laszlo, porque nunca podrás escapar de mí. El tiempo delta es mi dominio. Te seguiré donde quiera que vayas y contemplaré cómo te pudres hasta que ya no existas más. Vamos, Phil. Es una carrera contra el tiempo. Oh.